Cuando dejamos a Koufir Kasey los pandilleros Ron Reesers lo tenían amarrado en una trampa, que significaba una muerte. Pero en el último minuto el ayusante decidió no volar a Hawaii y regresó a rescatar a Koujir Kasey y a Koufir Beers. Oye, no es momento para una siesta, tenemos que ir a atraparlos. ¿Ya acabaste con los valientes? Bueno no. El pueblo ha sido destruido totalmente. Todo ese miserable, decrépito y minúsculo lugar ha sido casi destruido. Vamos, tras esos huronriders que nos robaron, y así se hará justicia, les enseñaré a ser ratas y casi no se juega. Cuando sabían la única forma de abrir la caja era sabiendo la combinación, y de saber era conociendo a quien sabía la combinación, y él lo sabía. Y ahora lo que lleven a la señorita, déjenme solo. Y así sufrieron, pero nadie sabía el cruel truco que el destino les tenía separado. No sabíamos que estábamos aquí. Auchi, mi cuerpecito, voy a mandarle a nuestro abogado. Así que con Kassé y Koufir Biers detenidas por el accidente de los diabólicos Ron Reasers huyeron con ellos y la caja fuerte. ¿Qué pasarán? Y todos podrán escapar los Ron Reizers. Kasey irá a la corte, no se pierda la próxima emocionante aventura de Koufir Kasey, la peor del oeste.